salido este pequeñín. Luchó con gran valor y audacia y nos ayudamos mutuamente. Nosotros fuimos uno en el combate. ¿No es así, Polito? Peleamos muy bien, la verdad. Mm, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero si no fuera por mí... Realmente, gracias a mi fuerza y valor, estos cazadores huyeron sin pensarlo. Coro, <risa> es cierto que luchaste valientemente, pero los demás también ayudaron a liberarnos de los temibles cazadores. Ni Bruce, ni Bruce con su tamaño logró espantarlos.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 Woo! Mm -hmm. Cansado, sin tener en cuenta de lo que otros son capaces de hacer también disculpen amigos reconozco que cometí un error como olvidar lo valiente que fueron al derrotar a esos cazadores